Las dificultades que presentan las excombatientes de las FARC en el proceso de reincorporación se pueden ver desde diferentes ángulos. El primero de ellos, el político, eh, en el sentido de que todavía se estigma que cargan eh, imposibilita que sean elegidas en cargos de elección popular, como se evidenció en las últimas elecciones locales. La parte económica, la falta de acceso a tierras y titularidad de las mismas impide que ellas puedan eh, acceder a estos eh, proyectos y que puedan eh, tener medios económicos dignos de vida y finalmente, en la parte social, aunque se ve que hay una cooperación con las comunidades, como lo decía al principio, en la parte política, es todavía. Eh, aunque les permite a las comunidades que trabajen con ellas, no permite que, como que las vean todavía como lideresas de las mismas. Bueno, principalmente la problemática que más las perjudica es el acceso a la tierra. ¿Por qué? Porque sin tener una tierra donde ellas puedan cultivar, porque si tenemos y reconocemos que la mayoría de estas mujeres son de origen campesino, y que la tierra es fundamental para quienes establezcan su medio de vida y su eh, proyecto productivo, entonces en este sentido sin estas tierras eh, no es sostenible una reincorporación económica.